Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy os voy a enseñar un método que yo estoy trabajando, con el cual estoy generando buenos ingresos. Te puede producir hasta 120 dólares por día, con solo 60 segundos de trabajo invertido y con tráfico gratuito. Parece increíble, pero no es increíble. Te voy a enseñar exactamente el paso a paso de cómo puedes conseguir esto. Atento, para productos con público anglo. Esto no es para mercado hispano. Es únicamente para productos de mercado anglo. De esos productos que tú encuentras en Clickbank, en Digistore, en, en Warrior Plus. Los productos que están, por ejemplo, en Hotmart, que son en español... No entran en esta categoría. Todos los demás sí, todo lo que sea productos de público anglo entran en este video que te voy a mostrar y te puede generar hasta 120 dólares por día con solo 60 segundos de trabajo con tráfico gratis. Pero antes.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 con tus amigos emprendedores y a que juntos lo pongáis en marcha. Es la mejor forma de poner en marcha las estrategias, hacerlo juntos con un grupo de apoyo que esté contigo y con el que tú también estés pendiente de conseguir resultados. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 120 dólares por día en solo 60 segundos de trabajo con tráfico gratuito. Para esto vamos a necesitar lo siguiente. Elegir un producto para compartir. Insisto, tiene que hacer público Anglo. Vamos a elegir productos Anglo para mercado en inglés. Vas a crear tu landing page sin ningún problema. No te preocupes porque también la vamos a hacer de manera gratuita. Vamos a entrar en la red de tráfico que te voy a decir cuál es. Completamente gratis, no te preocupes. Vamos a compartir nuestra landing page y vamos a generar ingresos es muy sencillo y te voy a mostrar paso a paso cómo es esto lo primero vamos a elegir un producto para compartir voy a entrar yo a clickbank por ejemplo mes clickbank si no estás dado de alta pues te das de alta es muy sencillo en mi caso como yo soy especialista en oportunidades de negocio en marketing de afiliados en CPA Marketing, me voy a ir directamente a lo que es E-Business and Marketing y voy a elegir un producto que se esté vendiendo bien. No lo voy a poner por Rank, lo voy a poner por Gravedad. Ya sabes que la gravedad es una medida que tienen ellos, en fin. Hay varios, Perpetual Income, ClickWell System, eh, Tool Take to Speech... 12 minutos Affiliate System Voy a elegir este que está muy bien Mira por el porcentaje de conversión 162 dólares Esto está muy bien No voy a entrar ahora mismo en cómo elegir un producto en Clickbank Porque no va de eso este video Este video va de cómo generar con la fuente de tráfico que te voy a mostrar Bueno, pues vamos a suponer que sea este el que voy a elegir De 12 minutos Affiliate System, Hot Offer Le voy a dar clic en Promover para que yo haga mi hotlink voy a poner ahí por ejemplo la fuente de tráfico que yo quiera. En mi caso siempre les pongo un identificador así que aquí le voy a poner YouTube Tutorial. Ahí por ejemplo y le voy a decir Links. Y este lo voy a copiar. Una vez que ya lo tengo copiado lo voy a guardar en un blog de notas. Es aquí lo voy a pegar. Voy a subir enlace a mi producto. A promocionar de clickbank para que yo sepa de qué es vale ahí lo tenemos y después voy a hacer la landing page para este producto y para hacerla voy a ver cómo es la página de ventas me voy a ir aquí a la página de ventas la voy a abrir aquí tienen una página de afiliados que es increíblemente buena a mí me gusta muchísimo, por eso lo promociono, porque la página de afiliados es muy buena, te ayudan muchísimo. Pero bueno, insisto, ahora no es eso. Ahora vamos a ver la página de ventas. Es esta. Mira, súper bonita. Blacktop eh, software use proprietary sleep sales technology to generate sales while you are tucked comfortably in bed. En fin, bla, bla, bla, bla. Habla de un software que eh, te hace las ventas en automático. En fin. Está muy bien, el sistema cuesta $9.95. Como ves, está muy asequible, pero tiene un funnel muy bueno y, y puedes ganar hasta ciento y tantos dólares. Bueno, pues esta es la página y vamos a hacer nuestra landing page. Nuestra landing page va a ser gratuita, así que me voy a ir ahora mismo a Google, este es Google, y voy a teclear Google Sites. Y en Google Sites, voy a ir a Google Sites, y en Google Sites vamos a poner una plantilla en blanco. Le damos clic a la plantilla en blanco, ya nos aparece ahí, título de la página, vamos a quitar esto y vamos a poner este título. Lo vamos a copiar y aquí, en lugar de pegarlo tal cual, lo voy a seleccionar y le voy a dar pegar sin formato. Acuérdate de pegarlo sin formato, si no te va a hacer algo horrible. Vamos a hacerlo más grande el espacio para que quede menos grueso, ¿ves? Dato fino, voy a hacerlo más chiquitín porque no me gusta tan grande. Tú tendrás que perder un poquito de tiempo aquí. Vamos a ponerlo a 48, por ejemplo. Ahí está. Y vamos a empezar a hacerlo bonito, por ejemplo, Break Software, US Property, eh, Sleep Sales Technology, por ejemplo. Vamos a poner Bold. En eh, general, 6 while Your toque, confortable in bed. Este también lo pongo en bold En fin, tú lo pones ya tan bonito como lo quieras poner. Esta parte del fondo, esta, pues no me gusta, así que le voy a quitar esa imagen de fondo. Fuera, bueno, suprimir. Si se va todo, como se me ha ido a mí ahora mismo, pues tú simplemente le das un cuadro de texto y ahí pegas el encabezado. Acuérdate de pegarlo sin formato, porque si no. Bueno, lo tenemos ahí. Le ponemos el título. Título. Está bonito ahí. Lo centramos. Ah, súper bien. Mucho mejor. Y ponemos otro color de, te, de fuente. Vamos a poner un color más. Más intenso. Por ejemplo, este. Muy bien. Esto lo ponemos en bold. Mmm, generate says What you are to get comfortable in bed. Sí, y ya está no le vamos a dar más más importancia a esto y vamos a empezar a trabajar con la landing insisto va a ser muy muy sencillita y lo que vamos a poner es simplemente un par de imágenes y una llamada a la acción sin más vamos a buscar aquí imágenes que sean interesantes para la gente eh, vamos a ver estas son bonitas esta es muy buena así que voy a coger esta imagen le voy a guardar la voy a abrir en una pestaña nueva y lo que voy a hacer es copiar la url, en la parte de arriba te va a aparecer la url ves, ahí está, está y la voy a copiar, control c a mi landing page que estoy haciendo, aquí voy a mis imágenes le doy imagen, seleccionar y en seleccionar le pongo por url y pego la url que hemos estado usando ves. le voy a insertar imagen y ya la tengo aquí, la hago grande, la voy a hacer grandota y luego voy a poner una llamada a la acción. Y para llamada a la acción voy a poner un texto aquí. Y le voy a poner, por, ej por ejemplo, Get Inmediate Access. Voy a poner grande. Que sé yo, por ejemplo, a 36 puntos. Centrado. Y aquí voy a poner el enlace. ¿Qué enlace de nuestro producto de ClickBank? lo copiamos, copiar y lo ponemos aquí, pegar ya está, y lo aplicamos ves, ahí está, muy bonito vale, vamos a poner otro par de imágenes para hacer más bonito el sitio esta por ejemplo, que está muy bien ya sabes, botón derecho abrir imagen en una pestaña nueva copias la dirección de la imagen nos vamos a nuestra landing cogemos una imagen le damos a seleccionar Ponemos URL, pegamos e insertamos. Ahí está. Voy a poner tres para que se vea interesante. Esta ya afuera. Voy a por la otra. Abrir imagen en una pestaña nueva. La copio. Control C. Me voy a mi landing. Imágenes. Selecciono. Por URL. Pegamos. Insertamos. Y voy por la otra. Abrir imagen en una pestaña nueva. Copio la URL. Control C. Me voy a mi landing. Imágenes. Seleccionamos por URL. Pegamos. Insertamos imagen. Y las acomodo las tres. Pues aquí está la otra. Y esta otra ahí. Así. Ya se ven bien. Guided Media de Access. Este botón lo voy a duplicar aquí. Duplicar. Y lo voy a bajar. Y lo bajo. Desde aquí. Desde este, estos puntitos que tiene ahí. Lo bajamos. Aquí y en access, y en access, ya lo tenemos. Voy a poner otro botón aquí. Se va a ver un poco sal, un poco cargado, pero bueno. Este lo voy a hacer más grande. El titular ¿Ves? vamos a hacer un poco más grandecito que muy pequeño. Vamos a ponerlo a 48. Bien, así lo abrimos un poquito más por aquí, un poquito más por allá. Ahí estamos, ya está perfecto. Y le vamos a dar a guardar. Eso es todo. No vamos a hacer nada más y nuestro sitio web que se llama sin título como es el de 12 minutos lo que, está, lo que queremos promocionar pues le vamos a poner 12 minutos y aquí le ponemos 12 minutos work por ejemplo eso es todo lo publicamos ya está publicado y aquí le vamos a decir ver sitio web publicado le damos clic este es el sitio web publicado mira lo que bonito ah, se ve genial Voy a copiar la URL, control C, la voy a pegar en mi blog de notas. Landing con website, ahí está, es esta. Esta parte si quiero se la puedo quitar, la va a leer igual. ¿Ves? 12 minutos work. La copio, control C, o bien botón derecho, copiar. Me voy a una ventana nueva de incógnito, para que veamos cómo queda. Ahí vamos a pegarlo, ¿ves? Ahí está. Ahí está, genial, ya lo tenemos. Eso es todo. Ya tenemos nuestra landing poderosa encima también y nos vamos a la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es esta página que se llama 60segundos.com Lo voy a poner un poco arriba para que la veas. 60secondtraffic.com Esta página te va a permitir compartir tu enlace en montonazo de grupos de Facebook. Sin que tú lo hagas, vas a tener montones de personas compartiendo por ti tu enlace de afiliado. ¿Cómo? Muy sencillo. Pues mira, esa es la página de inicio y tú lo que vas a hacer es unirte gratis. ¿Cómo te vas a unir gratis? Pues muy sencillo. Aquí dice Home y aquí Join Free. Te vas a unir sin pagar. Existe una parte de pago, pero eso no la vamos a ver hoy. Puedes hacerlo gratis. Entonces le vamos a dar clic a Join Free. En Join Free te aparece esta página. ¿Ves? Ahí está. Join Free. Eh, está la patente pendiente de esta aplicación que te envía más de 150 leads y compradores desde a cualquier enlace en solo 60 segundos. Una y otra vez. ¿Qué más quiere? Bla, bla, bla, bla, bla. Aquí te lo van a vender. Pero tú no te preocupes que no lo vas a comprar. Te vas aquí donde dice Opción 2 Join Free. Fíjate que la versión gratuita te lo dice aquí. Clica en este botón si prefieres unirte gratis a 60 segundos Lite. 60 segundos de la versión gratuita. Tiene límites y puedes postear hasta 3 veces al día. 3 veces. Con la versión de pago, 15 veces. Quiero que no pierdas esto de vista. Tres veces. No hay problema. Nos unimos por gratis. Te va a pedir tu email y tu password y que te registres yo ya estoy dada de alta pero lo voy a hacer contigo en directo para que veas el proceso completo voy a usar un correo cualquiera te lo estoy tapando porque claro no quiero que lo veas lo pones le das a register now toma en cuenta que solo te puedes registrar una vez no te deja registrarte más veces así que con una ya es suficiente porque te lee la ip no puedes registrarte más que una vez. Así que voy a entrar a mi cuenta directamente. Ya estoy en la cuenta. Esto es lo que aparece la primera vez que entras. 60 segundos de tráfico, back to office. Eh, únete a los, a los 60 segundos hoy. Te da un vídeo en el que te cuenta cosas. Tú si quieres lo puedes oír y si no, no. Te da el funcionamiento de lo que yo te voy a explicar ahora mismo. Mira, Get Traffic Now. ¿Qué tienes que hacer? Nosotros ya tenemos estos enlaces listos para compartir. ¿Vale? Hasta ahí. Quieto. Y tenemos aquí algo que dice Pon tus propios anuncios. Cuidado. Asegúrate que el enlace que vas a compartir pueda ser compartido en Facebook. Quiere decir que no hagas cosas que no se pueden poner en Facebook porque vas a perjudicar a toda la gente que está detrás de ti, que te va a postear lo que tú estás poniendo. Dice... Entra tu texto aquí y el link aquí, máximo 110 caracteres, ¿vale? Y antes de ponerlo, mira lo que me pone, todavía no, tienes que compartir primero, aceptamos. ¿Qué tengo que compartir? Esto que está aquí, es muy posible retirarse en dos años, no más dinero, bla, bla, bla, bla. Si yo le doy clic aquí, me pone otro, ¿ves? Get Slim for Free y yo puedo buscar el que yo quiera. Pero la verdad es que no tiene sentido. Mira, este también lo han hecho en Google Sites. ¿Ves? Ahí está muy bien. Te puedes copiar incluso las landings que hay aquí. Bueno, ese es un tip extra. Vale. Antes de que yo pueda pedir que compartan mi enlace, tengo que compartir. ¿Cómo? Mira, únete al menos a tres de nuestros grupos de Facebook aprobados. Son gratuitos, están aprobados por ellos y tienes que unirte. Le das clic aquí. Te van a aparecer los grupos, dice tienes que unirte al menos a 3 y un máximo de 10 grupos de Facebook de los que están aquí abajo. Te dice que muchos grupos quieren, requieren aprobación, así que te tienes que asegurar de estar aceptado primero. ¿Ves? Si, tú quieres, si tú tienes un enlace puedes buscarlo aquí, pero bueno, no. Y aquí te aparecen un montonazo de grupos, no los, no los pongo todos porque si te ves aquí... Hay montonazo, montonazo, montonazo de grupos, un montón. Todos estos son aptos para compartir los enlaces que ellos están poniendo. Yo ya me he unido a grupos, ya me he unido a estos que ves aquí. Yo ya me he unido. Tú puedes unirte a los que tú quieras. Simplemente das clic, por ejemplo, Share Your Up. Te aparece el grupo de Facebook. Tú le das clic a unirte al grupo. Y eso es todo. ya te unirás. Entonces, el instituto está pendiente. Pues ya está. Y una vez que te has unido a los grupos que quieres, te vas hasta el final. Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y aquí dice, Upgrade My Favorites. Le das clic en actualizar tus favoritos. Y aquí, ves, tus favoritos ya están guardados. En este momento, yo ya puedo compartir. Por ejemplo, le voy a dar Share. Y me va a decir en qué grupos los quieres compartir. De los favoritos que tú tienes aquí, en cuál lo vas a compartir por ejemplo yo voy a compartirlo en le voy a dar compartir y voy a elegir por ejemplo ¿ves? aquí tú vas a copiar el enlace el, el enlace que te han puesto sin más y le das a publicar y una vez que esté publicado está publicando cuando acaba la tarea ya está tú lo cierras y aquí dice que cuando le des clic al botón, vas a confirmar que lo has completado. Le digo, sí, confirmo. Y ahora sí me va a dejar poner mi enlace. Me voy a ir aquí. Y me voy a poner aquí. Acuérdate de esto. No pongas cosas que puedan banear la cuenta de otros usuarios. Es muy importante. Entonces me voy a ir aquí. Yo ya tengo un texto preparado, que es este me lo puedes copiar si quieres check out how I make full time income from home como ves, esto no está baneado por facebook está, no hablo de nada que, que no se pueda compartir ahí, la categoría voy a poner eh, online business y post it esto es todo, ya está felicitaciones, tú has puesto tu post en la red de fulanito de tal y aceptamos, y de esta manera Tú puedes tener tráfico gratuito a todos los enlaces que estés poniendo. ¿Ves? Aquí ya te lo pone. Checkout, este es el nuestro. El usuario lo ha compartido Faluing de tal, Este lo he puesto yo. Y aquí hay más. La red de tráfico de estas personas es muy amplia. Tú no te preocupes porque vas a conseguir los clics que necesitas para conseguir ventas. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si tú compartes en la versión gratuita que te deja solo tres veces al día... 3. Lo comparten, por ejemplo, 5 personas. De esas 5 personas, que son 5 grupos, recibes 10 clics. Cada vez serían 30 clics al día. Y con 30 clics al día, en una semana, son 7 x 3, 21, 210 clics. Y con toda seguridad, al menos 2 llegarán a la venta. Así que... Ya sabes cómo puedes conseguirlo de una manera muy muy sencilla. Vamos a recapitular para que no nos perdamos. Lo que hemos hecho ha sido elegir el producto para compartir, en este caso ClickBank. Hemos creado una landing page con Google Sites. Hemos sentado a la red de tráfico 60 segundos.com y hemos compartido nuestro enlace con el procedimiento que nos ha dado la red de tráfico. Y ahora solo nos queda esperar los resultados. Todos los enlaces los vas a tener aquí abajo para, para todo lo que hemos usado en este video. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Yo tengo que decirte que tengo la versión de pago. Yo puedo compartir hasta 15 veces al día. Con 15 veces al día he llegado hasta 120 dólares diarios. Como has visto, son solo 60 segundos de compartir. En este caso no, porque hemos hecho todo el proceso completo. Pero tú, cuando tengas al landing, simplemente es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Que no te toma más de 60 segundos para hacer esta tarea. Con la versión gratuita he conseguido ventas, pero no han llegado a las 120 por días Hay que ser honestos con la gente y no ha llegado a 120 con la versión free. Con la versión free ha disminuido a una tercera parte. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia, que te haya servido lo que has visto hoy. Has visto que se puede generar ingresos de una manera muy sencilla. No te hace falta tener un dominio, un hosting, pagar landings, nada. Todo lo que hemos visto aquí ha sido con tráfico absolutamente gratuito y sin gastar un centavo. Si tú quieres ir más allá, pues puedes tomar la opción de pago con esta empresa o con otro tipo de fuentes de tráfico. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos, emprendedores y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor forma de conseguir un objetivo. Un abrazo, Marketer. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!